Ahí estamos aquí. ok sorry sorry sorry perdón eh, problemas técnicos ahora sí se escucha bien daniel ahora vamos a aprovechar para conocerte mejor que vale la pena mucho charlar contigo y bueno lo que lo quisimos hacer fuera en la, en la terraza pero no ha sido posible estamos in house ahora mucho sí. mejor dicho y nada bueno, eh, estábamos comentando que tú eres un desarrollador, que es, eres un, una persona que participa bastante en, en la comunidad y que habías empezado a programar, que habías tenido varias experiencias con otros desarrolladores y que también colaboras con el TC39, ¿no? Sí. Ok. Estoy seguro que hay muchas personas que no saben qué es el... El TC39 o el TC39. ¿Qué es esta organización? Ah, bueno, el TC39 es, es una organización que, que define qué es el lenguaje de, de programación de, de JavaScript. Y, por ejemplo, cuando hay nuevas capacidades, por ejemplo, Async Away o incluso los, los más antiguos como Strict Mode, esas son, son las obras que que hacían en este equipo. Ok, es decir, que cuando hay una mejora para una nueva versión de, por ejemplo, cuando surgió eh, los LED y Pons Sí. Salió desde, desde esta organización, ¿no? Sí. Bueno, lo, lo que pasa es que no es una organización que, que acte solo, como encima de los demás. Es un espacio para que colaboren mucha gente de, de muchos puntos de vista. Por uno, los navegadores web, lo, lo, la gente que, que escribe el código para que JavaScript funcione en esos contextos, uh, pero también la gente que, que maneje lo, los web frameworks y, y, bueno, varios varias personas que son, uh, que son, uh, no, es que se oye desde la otra sí, y, y otros programadores de, de javascript en los servers igual que servidores igual que clientes y, y también académicos de del de de mundo en desarrollo general no, no, tranquilo, no te uh, sí, y <coughs> Ok. Sí, y gente como, como yo que intentan a, a mejorar el seller, Vale. Y, y, por ejemplo, cuando llega una nueva propuesta hacia, hacia, el, TC, hacia el TC39, más o menos, bueno, el tiempo es como que no hay tiempo estimado para que se vea una nueva característica del lenguaje, pero ¿cuáles son las fases por las que pasa una nueva mejora? Sí, bueno, uh... Es que no, no se puede hablar del de tiempo estimada porque tenemos que llegar a un acuerdo y hasta que hemos llegado a, al acuerdo de que queremos todo, no, no podemos decir porque, porque es posible que, que, no, que no encontramos la solución. Okay. Pero los fases son primero el fase 1, stage one, en donde decidimos que queremos... Uh, que queremos hacer un, <coughs> que queremos hacer un, uh, queremos hablar de eso. Ok, es sí. decir, que yo mañana, por ejemplo, o mañana surge una nueva propuesta y cuando se empieza a hablar en la mesa sobre ese tema, esa es la fase 1, ¿no? Sí. Muy bien. Uh, y y la fase 2 es cuando... Decidimos como grupo que sí, que queremos hacer algo en este campo y tenemos una idea general de cómo lo vamos a hacer. Ok. En la fase 2, entonces, es cuando estamos de acuerdo que eso se va a implementar en el lenguaje, ¿no? ¿Podríamos decir? Sí, en, en teoría okay. estamos de acuerdo. Ok. Que, que tenemos el, ese objetivo compartido de que queremos hacerlo. Ok. La siguiente fase, que supongo que lógicamente eh, será la 3. Sí. ¿Qué pasa eso, eso significa que tenemos la, la el sintaxis y semánticas, todo todo hecho, todo como firmado, tenemos una especificación que es que es firme, mientras en el fase 2 es una primer versión, en el fase 3 es una versión que ha pasado mucho muchas veces, gente revisándolo y, y oh, eso. Okay. Y, y estamos de acuerdo de que ahora tenemos implementarlo y hacer las, las pruebas, los conformance tests. En fase 4 ya tenemos eso, ese, como las pruebas, los varios implementaciones y estamos dispuestos para decir, eso ya es estándar OK. Y, y ya en la fase 4, en la siguiente versión, eh, este feature aparece en, sí, en, la, sí. en el lenguaje de programación. OK. Ahora podemos hacer una pequeña pausa. Sí, sí, sí, somos... sí. Vamos a hacer una pausa. Eh, estamos charlando con, con Daniel, eh, que es parte del TC39 o, o el TC39, que es la organización que se encarga de, de actualizar o de mantener al día eh, el lenguaje de programación, en este caso JavaScript. Existen varias organizaciones eh, que se preocupan por los lenguajes de programación. En este caso, el TC39 es quien se encarga de que ya es que vamos a echar pausa para saludar a las personas que, que están por el chat, un saludo para Jonathan, Raidelto que está desde Canadá eh, con nosotros, eh, también está Carlas por aquí, un saludo, Daniel Nieto, y tenemos aparte de Daniel Nieto está Jesús Enrique, e Israel eh, Torres que si no recuerdo mal está en Florida desde Estados Unidos. Um, todo el que tenga su pregunta la puede dejar por aquí para daniel eh, como he dicho antes daniel es una persona bastante interesante y yo creo que debemos aprovechar esta oportunidad daniel no suele dar muchas entrevistas y tenemos la oportunidad de tenerlos de tenerlo aquí así que si tienes una pregunta pues la puedes realizar en el chat un saludo para Carla capell que estás en raza supongo ok entonces eh, tú eres parte de del TC39, también trabajas para una empresa de Galicia. Sí. ¿Qué nos puedes contar de tu empresa de Galicia? Ah, sí. Bueno, es que uh, estaba en el grupo de, de VA en, uh, como implementando unas partes de, de s 6 Sí. Y luego después de uh, algo más de un año, uh, decidí a irme de, a esa empresa, que es una cooperativa, que uh, se llama Igalia. Igalia tenemos lo Igalia Igalia Igalia. Okay. Igalia se basa en la Coruña siempre cuando digo a la gente aquí en España que uh, trabajo para una empresa en la Coruña dicen ah trabaja por Inditex sí, sí, sí, <risa> pero verdad. sí es que es que además que una empresa en la Coruña sí. uh, y somos como 85 personas más o menos y nos dedicamos al software libre open source muy bien y especializamos en, en software que es system software cosas como web browsers antiguamente hicimos mucho de gnome pero ahora hacemos cosas como implementar css grid en uh, chrome en safari okay. a, async await uh, aria and accessibility uh, am so Varias, varias cosas para, para aumentar la accesibilidad de, de las páginas web y también uh, hacerlo funcionar los navegadores webs en contextos embedded. Okay. Tenemos un, una versión de, de Safari, una versión de Chrome que funciona con, con Wayland, que, que hicimos upstream, pero también lo implementamos para, para varios clientes que quieren ayuda en empotrar el navegador en... La religión, el, sí. Esta palabra nunca sé cómo traducirla, en beber, no sé si... Empotrar en España es un poco distinto, pero pues luego hablaremos. Ah, oh, bueno, es que no sé, es que siempre somos una <risa> empresa que habla inglés. Al okay. principio en Italia hablamos uh, galego, pero oh, eso bien. fue antes de que, de que junte yo. Ok. Entonces, eh... Estás eh, colaborando con esta, bueno, trabajando en esta empresa realmente, colaboras sí. con, el, con el TC39 también y así de, para las próximas versiones de JavaScript, eh, creo recordar que estuve viendo en GitHub que tenemos el decorator quizás pues está por ahí, ¿qué, qué me puedes contar de, de esta propuesta de los decoradores en, en JavaScript de manera nativa? Ah, bueno, es que Decorators es una propuesta hecha por, por gente como Yehuda Katz and, y Ron Bupton, uh, que, que es un muy buen ejemplo de unificar la ecosistema antes de, de que haya un estándar y aprovechar el proceso de, de standards para, para ayudar en eso. Pero es un proceso un poco, un poco complicado. Es un, es un camino, camino complicado para hacer eso. Sí, sí. Es que con los lo clases de, de S6 no tienen suficientes capacidades para ser útil para los varios frameworks. Sí. Y es, esas personas han, han convencido muchos actores en el ecosistema para, para juntar, para, para todos usar eso. Y en Babel, en TypeScript, um, se lo implementa igual que en frameworks como uh, Ember, en Angular, and, Palomer en Salesforce se, se lo usa, pero lo que pasa es que como que era así de, de rápido para, para, para ponerlo en todo el mundo, el proceso de, de, de los estándares va, va más lento. Y simplemente es que por varios motivos tenemos que hacer varios cambios uh, desde la propuesta. Um, principal sí. desde, desde la inicia hasta ahora entonces había una primer versión que es lo que quizás estás usando en typescript sí. luego Yehuda y Ron trabajamos juntos para para el segundo versión uh, y luego yo junté con ellos para hacerlo más más concreto porque porque había esa propuesta y luego un año ha pasado y, y nada y luego yo porque era una buena propuesta, pero no estaba avanzando entonces y, yo no, sí, no, ¿no? adelante, adelante continuo, entonces perdón. yo yo ayudé para, para integrarlo con los otros capacidades de, de los clases y para intentar a empujarlo para estar stage en pero <coughs> al final como como grupo hemos decidido que, que esa versión tiene tiene algunos problemas aún. Okay. Entonces yo escribí un, un tercer versión. Uh, es una propuesta. Ya no ya no estamos totalmente en consenso. Ya te, tenemos que hablar más con con TypeScript. Ellos tienen un, unos. Uh, unas dudas. Ok. Y no sé, es que... ¿En qué yo... fase nos encontramos ahora? Dos. De... Dos, es que Hemos decidido que queremos hacerlo y en el momento donde oficialmente llegué, llegó a fase dos, no era que todo el comité era convencido, pero en los años después, con el, la continuidad de, de, de uso en la comunidad, es bastante claro que, que los programadores quieren... El, ese okay. tipo de capacidad. Ok. Y, y, y, y el, el TC39, yo supongo que no puede decidir todo. Esto tendrá un scope como, sí. una, como una variable, ¿no? Tendrá un techo, tendrá un, un margen. Que, ¿Cuál es el, el scope de, del TC39? Eh, TC ah, bueno. Es, es una pregunta muy complicada, pero, pero lo que hacemos es que trabajamos juntos con otros grupos de estandarización. Hay otros como HTML o CSS que hacen, que, que existen en el, en el web también, sí. pero ellos se involucran más con cosas como sí. <coughs> input, input and output y con uh, uh, cómo se ve en la, en la página. y y con capacidades como uh, ir a red para, para pedir un, un dato. Y, y eso en 1939 no, no hacemos eso. Okay. Hacemos solo, solo la idioma en sí. Entonces, sintaxis, también la uh, librería estándar, uh, pero también hay otras cosas de la librería estándar que, que se hacen en HTML o Node.js. Lo que hacemos en cshr Charito y son algunas de las cosas que, que son en común. Ok. Y es, es, puede ser que, que yo esté equivocado, Daniel, o sea una, una sensación que tengo, pero ¿es posible de que, por ejemplo, en CSS, que lo acabas de, de mencionar ahora, sí. las cosas sean más fáciles de, de llegar a acuerdos? Bueno, es que en, en TC39 tenemos un proceso de, de consenso, de que todos en el grupo tienen que, que, que ser a consenso. Ten, también tenemos mecanismos como hablar todo bien en, en GitHub y, y, y también tenemos reuniones con, con varios fracciones de la, de la comunidad para uh -huh. hablar bien las propuestas con ellos. Y, y bueno, siempre es más fácil si ignoras a algunas personas, <risa> pero yo soy partidario de que... De escuchar a todos. De, de que deberíamos escuchar a todos y llegar a, a acuerdos amplios. OK. Bueno, eh, yo creo que vamos a llegar a conclusiones mejores, a conseguir sistemas que funcionan mejor si, si somos más inclusivos. Correcto. Eh, hay una pregunta en el chat de Carlas Capell que pregunta esto lo hemos tocado pero como hemos tenido los, los problemas técnicos fuera lo vamos a, a volver a, a resumir un poco él pregunta que cuánto tiempo desde el comienzo de una propuesta hasta su finalización suele tardar tú habías respondido a esto pero lo vamos a volver a, a comentar ah, bueno ahora. la verdad es que cambia en varias situaciones por ejemplo el optional catch binding sí eso eso es si haces un try catch pero no te, no te interesa el exception, ¿Sí? puedes omitir ese paréntesis con el nombre de, del variable para el exception. Y eso es un nuevo cambio, pero eso fue muy, muy rápido. Eso fue como una reunión para intru... creo, creo que ha ido directamente de introducirlo a fase 3. Okay. Porque estuvimos tan... De acuerdo de que queremos eso, era tan obvio sí. es que todo el mundo ha escrito código quitando eso sí. y uh, por eso no había casi nada de controversia. Así que, sí que hay alguna, había algo de discusión en, en GitHub sobre eso y hablamos bien de que si es bueno dejarlo omitido, pero en el comité era como sin controversia. Vale. Y después de llegar a fase 3 los navegadores lo han implementado muy, muy rápidamente porque era muy fácil y porque todo el mundo se sienta que sí, se no, debería se poder omitir eso. Vale, entonces depende de la propuesta que sea, pues puede tardar más o tardar menos. Sí, luego hay otros como decoradores donde hemos decidido que queremos hacerlo, pero se lo propuso el año 2014 Ahora es cinco, mil, cinco años más tarde y ya no es estándar. Y aunque seguimos siendo de acuerdo como un grupo que queremos hacerlo, eso no significa que podemos dar un día de, okay. yo, yo puedo tener mi, mi esperanza de que dentro de un año se acaba, pero eso no es acordado con el, con el grupo. Okay, porque, claro, esto es, esto es muy difícil. Aquí tenemos que llegar a bueno, de acuerdo, eh, los navegadores principalmente, que son realmente luego quienes tienen que implementar esta mejora en, sí. el, en sus navegadores, eh, la comunidad, sí. eh, el grupo de personas que, que están en el, en el TC39 también, es, sí. es algo muy complejo y por eso las cosas tardan. Sí. Y si sobre todo se busca que haya un consenso general, pues es lógico que, que tarde más. Sí, muy bien. Entonces, Siguiente punto. Eh, vamos a esta entrevista te estoy tratando bastante bien. Estamos bastante relajados ahora, sí. buena temperatura, todo bien. Sí. El internet funciona bastante bien ahora. Eh, ¿Cómo ves tú, Daniel, el futuro de JavaScript en general? Quiero que, que tú me digas, uh, ¿cómo lo ves de aquí a 5 años, por ejemplo? En general, así, un, un concepto global, ¿podemos invertir tiempo en JavaScript? ¿debemos apostar por JavaScript? Uh, bueno, creo que con, con la popularidad y comunidad de que tiene la gente en programar JavaScript ahora, creo que tenemos un, un futuro muy, muy largo delante, delante nuestro. Hay sistemas, muchos tipos de sistemas que la gente se están construyendo con JavaScript. El web sigue creciendo. También en las los aplicaciones móviles se usa cada vez más, más JavaScript. Pero, igualmente, fuera de web, hay, hay varios sistemas de usar JavaScript en los servidores, como Igualnol, como Cloudflare Workers y muchas otras cosas. Y también en Embedded hay claro. sistemas para usar Node Embedded, pero también para, uh, para cosas con aún menos poder, hay sistemas como, como y o, o Mozilla Web Things. Sí. O incluso eh, para aplicaciones de escritorio como Electro, Electron. Sí, sí, por eso ¿No que... también. Es que hay, hay muchas maneras de usar JavaScript y parece que la gente esté feliz con, con usarlo. Entonces, yo creo que si, si seguimos evolucionándolo de una manera moderada, uh, como espero que estamos haciendo, sí. uh, va a seguir siendo un un idioma muy fácil como, como primer idioma, como es el primer lenguaje de programación para mucha gente y, y eso, es que no... Okay. Bueno, eh, antes, um, hace unos varios años ya, eh, sobre el 2005 quizás, 2006, cuando un desarrollador eh, o una persona estaba interesada en ser un programador, Casi siempre se les recomendaba que empezase por Visual Basic, por ejemplo. Era como un estándar, era, era como una senda que te, todos teníamos que empezar por Visual Basic. Y tú ahora eh, a una persona que está interesada en empezar en el mundo de la programación, le recomiendas que empiece por JavaScript. Ah, bueno. Yo no tengo no, no, una, No, una percepción personal. No, no, digo, no vamos a crear aquí el, el libro del programador o la senda a seguir, sino desde tu punto de vista. Tu opinión personal? Bueno, es, es una manera de hacerlo. Yo no, yo no tengo una recomendación muy, muy específica. Yo, yo, por mí, empecé con, con esos uh, uh, calculadoras de ¿Sí? uh -huh. un, un TI-83, ¿Sí? que es muy, muy popular en los Estados Unidos. Y yo programaba como minijuegos en eso. Y para mí era una buena manera de, de, empezar, de empezar a aprender eso. No creo que hace falta que su primer idioma sea, sea eso, JavaScript tiene, tiene varios fallos o cosas raras y no sé si es necesario que, que su primer idioma sea, sea útil, pero me parece que es una buena manera de empezar. Okay. Eh, bueno, pues, por el chat tenemos a Anderson Silva, Freddy Vergara, que está desde Venezuela. Y Vicente Hidalgo tiene una, bueno, tiene dos preguntas para ti. La primera es, eh, ¿si ves la posibilidad que en un futuro en, en JavaScript tengamos tipos por defecto? Bueno, eso... Es, es una pregunta muy, muy frecuente sí. Es que queda lo, lo más frecuente Mucha gente pide el operador de, de uh, optional chaining sí. uh, Pregunta punto sí. uh, O pipeline Pero muchísima gente pide, pide eso Types sí. in JavaScript sí. Yo por mí lo dudo que, que lo vamos a tener como parte de, de JavaScript estándar no sé, uh, es, es posible. Uh, parece que, que la gente esté feliz con, con TypeScript. Y con TypeScript, el, el flow de, de TypeScript, la manera de usarlo es, es distinto que JavaScript en sí. sí. Con JavaScript se, se lo pone directamente en el navegador o en Node y funciona. Pero con TypeScript, la manera de usarlo es una herramienta que se usa antes de, de empezar el, el código. El código. La segunda pregunta de... de, per, de uh, ah, bueno, sí. tengo... Sorry. No, no, adelante. Uh, adelante. Que, y luego TypeScript quita lo, los types. Y con, con TypeScript... Tampoco es un, es un sistema que es sound, que tampoco es, es correcto en una manera porque se puede quitar los types y e ignorarlo y hacer lo que quieras. Sí, pero igualmente si pones un type, lo puedes luego decir, ah, no me importa el type y voy a hacer lo que quiero con, con eso. Sí. Y también es un sistema muy, muy compleja y creo que como están, y, y está evolucionando muy rápido también. Y creo que como estándar no, uh, no podemos seguir evolucionándolo. Y igualmente que el, el comité se interesa más en cosas que son correctas y cosas que tienen, uh, uh, un, que significan algo cuando la programa está en marcha. Okay. Entonces, para borrar algo o para hacer algo que no es correcto, Correcto, no, es, no sigue la cultura de, de tdc 39 Ok, ¿y tú, tú utilizas TypeScript? Esa es la segunda pregunta de Ida, uh, No, no lo utilizas. Es que yo, yo, yo más escribo el estándar y hablo con gente que programó en estos días. Okay. Okay. Y antes programaba en todas partes. quizás no soy calificado para ese trabajo. <risa> No, no, muy bien, era la, la segunda pregunta de, de Vicente. Que muchas gracias por tu pregunta Vicente. Ok, eh, necesitamos hablar, cuando hablamos de web, cuando hablamos del futuro de la web, necesitamos hablar obligatoriamente, creo yo, de web component. Ah. Verdaderamente algún día llegarán, los, los tendremos como un estándar. Eh, estarán aquí las personas de, de Ionic eh, están haciendo muchas cosas, yo creo que interesantes. Eh, Stencil está ahí, pero ¿cuándo llegarán definitivamente? ¿Cuándo romperán el, y estarán con nosotros? Ah, es que no sé, es que, es que hay varias capacidades de, de web components que necesita, que, que funcionan para ahora, pero también una vez que estén más, sí. más capacidades, ya va a funcionar aún mejor. Ahora mismo parece que se necesita un mini, mini framework para eso. Sí. Y hay gente que han entregado varias dudas del funcionamiento de Web Components. Yo no soy un, un framework author, entonces no, yo entiendo los varios argumentos. Y no, no tengo una posición muy fijo en Web Components. Yo, uh, web Components es algo que se hace fuera de TC39. Se lo estandariza en uh, HTML. Ok. Las personas de HTML son las personas que están trabajando con, con los Web Components. Entonces, sí, muy bien. Sí, entonces, si quieres. Uh, perdón, si quieres participar en Web Components, uh, puedes ir a. Uh, a un repositorio en Github que se llama w3c slash webcomponents. ¿Sí? Uh, uh, pero para Tc39 se participa en la organización de, de, de Github que se llama Tc39. OK. Vamos a, a dejar los links luego, primero, del, del Github, del Tc39 y demás. Pero yo quiero saber, si yo quisiese empezar a colaborar con el Tc39, ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, hay, hay varias maneras. Una manera es, es juntar y venir a las reuniones, pero lo que recomiendo yo es que antes de eso se colabora un poco más en, en el web. La verdad es que la mayoría de nuestro trabajo pasa fuera de las reuniones en el web, colaborando en propuestas concretas. Por uno, tenemos un nuevo uh, discourse, instancia de... de Sí, sí, se... el, el chat, la sí, sí, sí, sí, okay, Donde sí. se puede hacer chat sobre las propuestas. Cada propuesta tiene su propio repositorio de, de GitHub con issues. Y sí, lo que puedes hacer es ir, ir a tc39 slash proposals. Y eso ahí tienes la lista de, de proposals, de, de propuestas que propuestas, tenemos. Sí. Y cada uno tiene su repositorio. Y puedes ir <coughs> hay un descripción a alto nivel en el README. Y luego hay una especificación. Y muchas veces tienen, tienen GitHub issues. Y puedes comentar en esos issues. Y, y puedes, uh, puedes colaborar. Muchas veces hay, hay tareas para hacer, okay. uh, como, por ejemplo. ¿Qué, qué un ejemplo es escribir mejor documentación sobre la propuesta. Si es una propuesta avanzada, esa documentación merece estar en MDN, necesitamos traducciones en castellano, claro. por ejemplo. Pero también hay muchas cosas que ya no son escritas en ningún idioma, que son propuestas claro. en fase 3, que ya tienen una implementación en un navegador o en Node.js, pero ya no salen ahí. Okay. Entonces sirve para, para ponerlo ahí. Otra cosa es ayudar con, con otra documentación ahí, con, con, como su Readme o con materiales e educacionales. Okay. Otra cosa es escribir la, las pruebas para verificar la capacidad. Hay un, hay un uh, como grupo de, de pruebas que se llama Test 262 okay. donde se junta uh, como para, para cada capacidad, para cada propuesta, tenemos que hacer muchas, muchas pruebas para que todas las implementaciones de JavaScript, no, no solo en los navegadores, sino tam, también fuera. Okay. Uh, Pueden estar correcto y poder implementarlo bien. Es decir, que podemos empezar, atención, Tú que, yo estoy seguro que tú que nos estás viendo, eh, te estabas preguntando, ¿y cómo puedo colaborar con el futuro de JavaScript, este maravilloso lenguaje de programación? puedes uh, con los tests sería una manera. Eh, con la documentación, ya sea traduciendo documentación desde el inglés a, al idioma, portugués, castellano, inglés, eh, bueno, desde el inglés está, eh, catalán, el idioma que sea. O creando una, una documentación en tu idioma si no existe también. Sería otra posibilidad, que sería igual que la traducción. Hay muchísimas maneras de colaborar en la, en la comunidad y, bueno, no hay ninguna, ninguna excusa. Hay unos... unos... Bueno, tampoco hay ninguna obligación. No, no, por supuesto que no. Eso es, debe de ser como una voluntad. Pero yo estoy seguro, y de hecho esto lo, lo comentábamos fuera de, de cámaras antes, que a veces no sabemos que es muy fácil a colaborar con el open source. No, creemos que solamente sí. grandes expertos pueden hacer cosas y demás, sino todo el mundo puede aportar su granito de arena con esto. También puedes aportar a la comunidad enseñando, en caso de que sepas, por supuesto, cómo eh, se utiliza una funcionalidad, si la sabes, creando un tutorial, eh, apoyando de, de alguna u otra manera, haciendo un post. Hay muchísimas maneras como ayudar a, a la comunidad en general. Muy bien, Daniel, estamos prácticamente cerrando nuestro tiempo. No queremos abusar de tu confianza. Eh, quiero agradecer eh, que me hayas recibido aquí en, en tu casa. También quiero agradecer enormemente a Jesús, a Jesús Seijas, que es, ha sido nuestro enlace para que sí. yo te pueda conocer y, y que estés aquí con nosotros. Y también, no sé si quieras decir algunas palabras, si te quieras pedir, si quieres tocar un tema, lo que quieras. Uh, uh, nada, muchas gracias por, por la entrevista y espero que haya ayudado a todos vosotros y escríbeme un mensaje si, si te apetece colaborar y no sabes cómo. Vale. Y dejaremos pues, tus redes sociales, eh, la compartiremos luego aquí en sí, la descripción, sí. Twitter, sobre todo que eres sí, sí. bastante activo en Twitter. Um, aunque ahora estás de vacaciones, que eso es otra cosa que quiero agradecer. Eh, él está de vacaciones y está haciendo esta entrevista con nosotros. Eso demuestra la implicación que tiene Daniel con la, con la comunidad. Pues nada, eh, quiero agradecer a todos los que han estado por el, por el chat. Eh, nuevamente, disculpas por los inconvenientes que hemos tenido técnicos. Muchas gracias por estar ahí. Recuerda suscribirte, recuerda comentar. Y recuerda que próximamente tendremos unas sorpresas muy interesantes para todos nuestros suscriptores. Un saludo. Hasta la próxima.